ahora en juego. Bueno, no, espera Ahí va Quierda, izquierda, de ¿no? Quierda, izquierda Dale, pues? <risa> oh, Es que esta camioneta es imposible, seguir. quieres No, parece que pues, pues, camioneta va a tan horrible ¿Sí? Afirma, afirma vale. Va pinchado, ¿no? Va pinchado Sí, va pinchado. Va pinchado, Liz. Entonces, ¿ahí qué? Pues nada. Eh, uh -huh. Oye vea, ahí le paso mi, mi webcam. Melo, Melo. Está guardes eso. ¿Esos, no? Sí. Sí. separen sus árboles ¿Permiso armas? para disparar o...? o no? en, en sí de la, la sirena para hacer la derecha Uy, con esta camioneta No, es que es imposible ¿Quién va manejando? Yo Ah... No, es raro que... que manejase Y ya iba a decir Perto, que, ¿eh? que esté la... ¿Permiso para disparar? No, no, todavía no Posible este es el mismo auto, solamente con color, color distinto, ¿no? Sí Y ahí está el bueno. No se bajen Mandemos el entorno ¿Qué pasa, tío? ¿Qué entorno enviamos? Ahora en fuego Bueno, no, espera Mandan, Manden 20, manden 20 ¿20? Sí, sí, manden 20 Persecución de sujetos encapuchados y armados. Ajá. ¿Ah? Dos motocicletas y una camioneta. Tiro muerto a la izquierda. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. Si ¿Sí los vieron? si ¿Sí los vieron? Negativo. Negativo. Pasaron por el fondo. Ahí, ahí, derecho. Ahí va. Izquierda, izquierda, izquierda, no. Izquierda, izquierda. Dale, pues. ¿Puedo parar o no? Parar? No, sí. no se puede, no se puede. Sí, sí, sí, ya se puede. ¿Qué? ¿Sí? Están haciendo caso omiso. A las llantas, ¿no? Ajá No los veo, no los veo No señor, no... Escucho las motos, pero no las veo ah, Es que esta camioneta es imposible seguir adelante. No parece si esta camioneta va a ser tan horrible Habían dos, dos mujeres Y había una rubia y una pelirruja, creo. No hay que pedir que nos esta porquería. Quieren que trabajemos y Y, y nos hacen patrullar en la porcamineta que hay. Ajá. ¿Será que están donde las máscaras? No, pues ya tenían. No, pero pues no te meten por ahí. Oiga, y no vino ningún compañero al apoyo, ¿no? No, nada Nada Hay 18 policías y nada Excelente Vete por, por todo el borde de la playa, a ver Ven algo Negativo Abajo hay disparos, robé auto, tuvieron que haber sido ellos Afirma, afirma. ¿Cuál es? Va pinchado, ¿no? Va pinchado. Sí, va, sí, pinchado. va pinchado. Va pinchado, listo. Entonces, ¿ahí que Pues nada. Sí, no, porque... eh, uh -huh. Ah, no, pues ya se cortó ahí, ¿no? Se corta. ah oh, oh, tan. Disparen, disparen. Manda el 20, manda el 20. Manda el 20, manda el 20. Con las con la vehículo se van En el techo. ¿Se tiró del edificio? ¿Cómo? ¿Se tiró del edificio? Listo ¿A no, esta gente qué le pasa? Y cruzaron por un por un muro lleno de vidrios Está detrás del muro, está Hay detrás que del... Del muro Ah, el Yo tejado tengo... el tercer piso Muchachos. ¿Tienen pie? Todos bien, todos bien Hay uno arriba, hay uno arriba <ríe> Soy muy ya? malo, lo siento Disculpenme, soy tan malo Sin visual sí, Ojalá, Ojalá mis compagganen Ojalá mis compagganen Chicos, ya ven que esta gente es muy fastidiosa como siempre hey, pues... Bueno, entonces chicos, ojalá y ganen, ojalá y ganen. Aunque bueno, y hemos tenido más acción que nunca, ¿no, chicos? ¿O qué dicen algo hoy? Hoy sí ha habido acción. Sí, pues yo vino lo mismo. Guanajá, tú sabes. Tú sabes cómo es el asunto ahí. Ojalá y ganemos los buenos. A ver qué pasa. Listo, todos muertos. Excelente, muchachos, muy bien. No sé por qué tengo la sensación de que este operativo nos va a salir muy bueno. Qué buen trabajo, muchachos, qué buen trabajo. Y <ríe> yo me he <lo> hecho aquí. <ríe> ya saben, tenemos todo, todo grabado con las cámaras que llevamos, ¿vale? Sí, sí. Porque no no tiene no nada que, que decir. Ajá. Ajá. Y yo muerto Y yo mumido <ríe> Ojo estoy hablando aquí en, en Twitch No, no estoy hablando en el TS Eran cinco, ¿no? Que no vayan a decir después que estaba haciendo sí, pensado tengo una que, acá Tengo Ay, una acá, acá arriba. ¡Ay! Dios santo Aquí vea, iniciamos el objetivo El cual no participé Ya tomo la casi eso Y vean lo que finalizamos Y yo sospecho que son los mismos que estaban antes de Pitufo Solo que se cambiaron el color y ya está Sospecho Fue por los mismos que yo puse ticket una vez Pues nada no pasó nada con esos chicos. Igual que hemos atentos a ver que. que ya ellos tienen antecedentes, si no estoy mal. Entonces.. Pues ya con esto me imagino que la policía ya puede eh, miren, actuar no, a ver si hay. si hay entras por no. ahí a casas o algo. Ay, nada. Yo digo que ya con esto se puede actuar. Yo también me caí Muy bien la sijín dando ejemplo <risas> Así que, uy chicos A la venga el médico Pero si bien lo que les digo, o sea Con las llantas pinchadas andando por todos lados, no La gente que le pasa Y hubo uno que se montó al, al cosito ese de la casa y eso tiene picos de botellas ¿Y cómo no se hizo daño ahí? Lo Yo bueno fue no que, que enviamos el 10-20 y pues esta vez sí llegó los compañeros, pues, llegaron No, oh, papi, para que vea y caemos, caemos con estilo <risas> Gracias Soy Estelo la Maga Yo no lo volveré a hacer, perdón No, y cuando me levanto, me levanto con estilo también, pidiendo cédula y tomando fotos <risa> Acá está John Wick ¡Ay, John Wick! Eh, Lo reunimos, aquí hay ¿Cómo? dos, pero eran cinco, ¿no? Ya ven, entonces si ¿sí son los pues mismos hay dos de los, los pitufos Aquí hay una señorita que no tiene más, pero. ¡Ay, Maxi sí está tío. si son los azules se cambiaron de color y ya está llevamos tiempo llevamos tiempo intentando hacer algo en contra de ellos y no nos dejan ese John Wick ya toca cadena perfecta ya lo oí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, gente respire por aquí muchachos Solo tengo 10 minutos para preparar mi, mi sorpresa. ¿Sí? ¿Los mismos? Tenemos un problema. Uy, Pero qué más. Cuenta, el, el otro, pues, ya tenemos 4 con eso. Aquí nos, nos falta un compañero de Sijin. Eh, más. Pero yo sí. Ok. Dos, tres. <risa> Sí. Ay, ese médico es el mejor. Ídolo ese médico. Ay, Dios mío santo. Ay, usted salvándome la vida de nuevo. Ya sí, lo debo dígame. tener cansado. Uf, tranquilo, tranquilo. Eh, amigo, disculpe, tiene ay. miel que tengo tosecita Sí, claro. Si sí, es tan amable, me vende. Sí, sí. <ríe> Aunque bueno, pues, el procedimiento que hacen no es el de de Jaramillo. Ajá, el mismo. Sí, le cambiaron el color. De, sí, pero igual lluvia. voy amigo, muy amable. el Y informe a la alcaldía sobre lo que pasó. Hola, volví, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Ganamos? Sí, ganamos, bro. Ok, ¿y quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los acusados? Los de ahorita. Vale, la... de la... Pero... ¿La camioneta esa de quién es? De Hernando Jaramillo, la misma de ahorita. Uy, y una y... moto es de John Wick. ¿Qué John Wick? Ay, Mira, no. Ducatis. ¿Sí? ¿Subiste los datos de las motos? Sí, ya. Datos? Ya les tomé fotos. Una consulta y cómo llegó esa camioneta aquí con esas llantas? Ah, ahorita. Nosotros preguntamos lo mismo. Ah, bueno. ¿Cómo saltaron una pared llena de vidrios? Ah, ah bueno. ¿Cómo se tiraron del edificio y se hicieron corriendo? Ah, ah bueno. Pero como siempre, solamente van a hablar con ellos. No, máximo el tóxico. <risa> no, yo envío yo envío Yo también, eh, supongo que ya están cansados de mis reportes, pero ahí va a estar. Yo nada más mandé dos y ya me pusieron sanción que a la siguiente me, me baneó ¿sanción por poner un...? Por poner, eh... Tickets legales ¿En serio? Sí. quita la máscara, por favor que ¿Listo? Listo. Vea, que puede revisar esta moto? No me deja ¡La listo. máscara, por favor! Eh, vale, la ¿Y todas la las de John Wick y las otras de... Se me olvidó, de Shelby Ya te digo el nombre Bueno, colegas, si son tan amables, entonces ahí ustedes le toman las fotos. La suben a la base y yo tengo unos documentos y unas placas que no he subido, así que... cuando finalicemos aquí el día, la subo nuevamente, ¿vale? tienen las dos motos con eh, acá y todo, ¿cierto? ¿Arián? Sí, sí, sí. Ah, bueno. sí, sí, listo. John Wick y Steven Shelby. ¿Listo? listo. ¿Cómo? Shelby. Ay, a Shelby también lo tenemos por ahí. Eso... ¿Y los demás cómo es qué que, qué que se bueno. llama? Muchachos. Hola. Tengo que retirarme. Eh, ¿ya vamos a hacer eso? Sí, señor. Ah, bueno, ya finalizamos aquí estamos? con las fotos y vamos. Ok 1 2 3 4 5 6 7 Hermano, se lo dejo a usted. Listo, listo. Venga, amigo, si sí está amable. Uy, si, sí, de un segundo y ya lo desesposo, ¿vale? Listo, hombre. Eso, si sí está amable ahí. Amigo, eh, se quita la bandana, exacto, y me pasa su DNA si sí está amable. ¿Se puede quitar la gorra, caballero, y ¿Si esta no mole. Vale? Claro Eso colega, la ahí la fotico ¿A quién le dio el DNI? Mm, no sé Pásamelo nuevamente yo, yo lo tengo, yo lo tengo ah, listo. Sí. ¿Cómo se llama? John Wick John Wick Como que me suena A usted no lo hemos cogido antes, ¿no? ¿Usted es legal? Sí, claro que me han cogido ¿Sí? sí. ¡Ay, lo han cogido! Oh. Es cierto, también dije lo mismo <risa> Lo han cogido, okay, Se puede dale. quitar sus gafas sí está si está no amable Su amigo si está mal, ahí le coloco nuevamente oh, las esposas Se puede quitar las gafas y me presta su DNI si sí está, ]AH sí está no amable Ay, ay, ay, perdóneme Es que, ya, ya, ya no ya, Muchachos Sí Ven. Es tiempo ¿Cómo, cómo? Llegó la hora Ya, ya, ya, ya, vamos, ya vamos, ya Terminamos de procesar a esta gente y Tengo que ir hasta allá a comprarlos todavía Ay, a mi compadre le bien cuida Ve, y... No, es que no tenemos transporte para ella ¿Quién era la señorita de acá? Ya no se le tomó datos ¿Quién era? Eh, Rotsy la que te robó. Roxy. Y falta esa. Ah, no, esa. Esa, esa, no, esa no la he revisado. Esa no sé quién es. La que estás... Esa no sé quién es, Kat. ¿Cuál era Roxy? Entonces, la la, de la otra. La, la otra Roxy. La que sí. se hacía la... La de inglés. Si está amable, sí. me pasa su DNI. Ok, ahorita. Desmayado aquí, ¿no? Me llevo. Está durmiendo. Está durmiendo en el aire. Listo, ahí se lo devuelvo. Aguantemos un segundito. Le tomo una fotico. Ay, falta revivir a este, ¿no? Sí, Listo. Pero la ya se fue, ¿no? Ah, Gracias. ¿no ¿Dónde está? Sí. Ay, ay, no, pero no, ¿por qué? Claro. ¿Por qué me ah, hagas? Que se está muriendo, wea, tirado, Listo, ¿quién falta? El Que está desmayado, ¿no? Sí. Fuerte, Imagino qué buen que deben trabajo. estar, deben estar emputadísimos, sí pensando queda. que hicimos cosas que que no eran. No, pero no está el otro, el de ahorita. Pues este mismo, el no, español, es ese, cierto, es, es este. John Wick es el español. Es el, de la, el del saco este de allí. El del saquito de abejita este de acá. Este es el que iba en el vehículo. Ahí están los sacos. Sí, sí, sí, sí. No, y qué bueno que los compas llegaron al llamado, porque si no... Oh. ¿Sí, Marica, ¿no? llegaron bien. Y llegaron justamente por el otro lado, le cerraron la salida. Ajá. Caballero, acompañame por acá. Uy, Socio, está viendo como una luz blanca, Socio. Caíme hoy. Muy bien. Ayer, quítame su DNA y quítese eso, la máscara si está no Se quita la máscara si está no ¿Cómo se llama ese? Este es Michael Sepulveda. Ah, ya, ese está. Ese es el que se cambió de cabeza. Ese no dijo que era policía. No, no pero el igual. El que es policía está el otro, el mono. Igual, no, ya está también chequeado. moreno, rubio. ¿Cierto? Estela, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo. Alejate, Cata. Alejate, Cata. Él fue el que estaba diciendo que era policía. O sea, habían dos que estaban diciendo que eran policías. El, el rubio y el moreno rubio. Según, pues, estela me dijo eso, ¿no? Listo, ¿y cómo nos lo llevamos? ¿La policía? No, pues ya, que se lo lleven ¿Se los demás, sí. Nosotros solamente tomamos datos y sí. eso. Sí. Uy, me dan ganas de ponerles un servicio comunitario de una hora, ¿no? <ríe> Como ayer que nos regañaron cada tanto. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este rubio? Ah, se me olvidó. Eh, eh, Alejandro Pinzón ¿Sí? es policía eh, nacional. Solicitamos ya. ahí apoyo para Ay, que nos llegue un vehículo para poder llevar Pero toca mirar si están en servicio. Que porque oh, es que. Va, pero dicho momento, que no un momento entonces. Que si te, te atrapaban te, te despedían Pero adivina, ¿qué es? Es staff y moderador. ¿Ah? ¿Es ¿Pues cómo? No, no, no, pero es que lo atrapamos. Si no hacen nada ya. Pues si es staff, ¿qué se hace? Nada. ¿Ah? Bueno, vénganos ahí. Uy, hagámoslos demorar. Sí, Si, no, igual ya le solicité la camioneta sí, al... Ya, Ya vengo yo y mi compañero con patrulla, ¿vale? Listo, listo, de una, hágale, muy amable Tengámoslos organizaditos acá en la carretera Ya, ¿está porque la tienen alejada? ¿Se ¿Sí ve? Está, está... ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo saca sobre la vía? Recuerden que hay que coger los datos de la... Eh, disculpe, venga conmigo Ah, esa Roxy, ¿verdad? Uh. Ya cogimos todo, ¿cierto? Bueno. ya porque ya no está esposado. Eh, tranquilo señores, estoy hablando con ella, pero ya tiene bridas. Vale, vale. Eh, cuando finalicen ahí la ¿Pendientes, colocan ¿pendientes allá para ¿vale? que no se vayan volando, sí, eh, yo. chicos. Les pusiste bridas en los pies. No, no, no, porque mira que están caminando. Entonces ponle ponle las bridas porque si no esta gente. Ay. Esa Roxy nos está haciendo la. Ay, baby. ¿Y sé este qué le pasó? Le, le, le dio como. Le, le, ah, le dio como un pantallón. Ah, Ay. listo. No, como que no No entonces. Ay. En la estación le damos comidita y le llamamos al médico. Ay, ¿no? muchachos, me ayudan, Ay, no, no, puedo puedo, esco no puedes escoltar a esta señora. Suéltela, suéltela. ¿La de su esposo? No. No puedo soltarla. Espera, espera, espera. No. Uy. Alguien quíteme la puerta. Aquí era la fiesta gay. Cata, haga lo mismo que le dije, el otro día. ¿Cómo era? Las las sueltas y las esposas. La esposo. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una y se despierta, despierta con una, o sea, no Yo ¿Y eso, el que llega a su casa, no que su el que no le revisan el celular? celular, el que, el que, que la sigilo, no no sigue, no la puedo soltar. No, no, no, no, no, no, no, Háganse para allá que, que no estén alrededor de nadie. Bueno, no siendo más la Y la hicimos bien, Kami. Gracias. Dice, compa, son cinco. Buena esa, chicos, buena esa. Tómales una foto a, a los cuatro juntos. A los cinco, ¿dónde está el quinto? No, ¿El ya, quinto? ya lo metieron, no, no importa. Igual, tomen la foto a los, a los que están. Todo un ah, éxito, y se la estoy mandando a. ¿A, ¿A Estela. Está bien, luego. Y ese lo lo tipo lo lo se lo está lo haciendo lo lo... el desmayado. En mi memoria. Se este los dejamos de... a ellos, ¿no? ¿Les dijeron que se los dejamos? Sí, sí, ya que se lo lleven. Ay, pero entonces, ¿para qué los bajan? eso ¿Ya nos vamos? Sí, señor. Tienen, tienen derecho a volar silencio. Yo también tengo que, que, que llegar juegue. en... Salvemos, tengo que llegar en... Hasta luego, ¿Le dijiste sobre eso? Tienen derecho a una le llamada... Dije, pero es, si es no que no sé... Que, ay, ¿qué le digo? Es que tengo... Uy, casi que no a los a cogemos. La, con <ríe> ay, Diosito, Sánchez. No nos fuimos. Ahora sí se pueden ir a... A mamar. Gallo. ¿Cómo? ¿Cómo? En México que es mamar gallo, lo que estás pensando, amigo, <risa> y qué chaqueta ya no salimos de servicio. a ah, 10-4 esta gente no me contesta Sí, chico no fue, eh Pa' qué, no hay queja Aunque callaba que haya en las dos, ¿no? Diablos, la canción <risa> Con... Camilo ¿Y una de Ed Maverick? No ¿Viernes de mandar a chingar a su madre, Maverick? No Hermoso cariño Hermoso cariño, voy a buscarlo a ver qué tal, qué tan bonito suena Bueno Me voy satisfecho, la verdad Si sí. ¿Sabes qué falta? ¿Qué? Que nos acepten la, la judicialización sí, sí, sí. De quién la camioneta, pues guárdela. Lo que necesitamos saber ahorita es averiguar si ese Alejo Pinzón está, de, o sea, trabajando oh, con cita. la policía o qué, porque ilegalísimo, ¿no? Él había seguido la mentira de que, de que la, o sea, de que yo había, había llegado a, a, a meterme a la, sí fue a la ese, cárcel. Pero no fue ese. Sí, sí. Ah, no. no él no es, él no es. No, es otro. No, no, no, es otro, es otro. Es el hermano de John Wick. Pero por eso tienen que sacarlo de la policía. En teoría. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. <ríe> eh, Alejo pinzona, aleje, ale, eh, ale, ale pinzona. Alepinzona. Nos fue súper bien, chachos. ¿Dónde vamos elegantes? Sí, claro, hay que ir elegantes para el matrimonio este. No es un matrimonio. Para el motel este, perdón, cañes. Ah, ya decía yo. Ulala, uh, la la, mira, la Tengo que ir a cambiarme, ponerme un vestido. ¿Cómo? ¿Cómo que se gano el cine? ¡Grosero! <risa> <risa> Oye, y todo quedó ahí en la camioneta. Eh, ¿qué? El bajo. Ah, sí, me no, Me acompañan todo. A, a a comprar la moto. Pero vengan, vamos en el mío y Ale que yo ya trasladé sí, el bajo y eso esos cosas. Ahorita que ya, a ah, bueno. Voy a iniciar, es que voy a pues me toca ir a, a, a ver a Johnny a enseñar Colombia. Dale, no te Uy, que ah, yo todo. me voy atrás. verá yo me voy atrás. Ay, para, Ay, no para, para tocar las cañas. Va a tocar con cañas, perdón. Eso. <risa> Uy, qué pena. Me saqué fue otra cosa. Mira, este. Fue extraño. fue que se cayó el vehículo y... Necesitamos ahorita de bajada. Pasamos por mi casa porque es que tengo que dar las armas y eso. Ay, sí, pasamos por la mía también si sí estaba mal. ¿eh? Está bien. ¿Está bien? Oye, ya nos podemos salir de STS, ¿no? Sí, definitivamente Total, las cosas la como son ya. No, mi vida, ya te busco Vamos a la estación un momento Estela, ¿eso es una ranchera? Dios. ¿Cómo que ranchera? ¿Es de Vicente Fernández o de quién es? Creo que sí. ¿Crees? <risa> Mi cielo, ya llegué. Súbete. Dios mío. Corazoncito. ¿A dónde te llevamos, guapa? La puedes llevar ¿Parse? a la central. No, otros tres todos elegantes y gilañera, la camina Uy, listo No, entonces lléveme a, a ver a... Cómo es una ropa decente Uy, Y yo uy. también tengo que cambiarme uy, Eh, que mi mira. No, no, pero... Uy, Ah, bueno, bonita, no, me claro. de ir al ¿Alguien me yo... puede llevar el...? O, bueno, ¿me pueden dejar enseñar Colombia? <risa> ya que Mirá, está... es que me trae de su chofer, ¿tú crees que tengo tiempo...? Tí... ¿Sí? Bueno, márcalo, Ya está <risa> bueno muchachos, voy a dar ¡Uy! Uy. No pasa nada. No, sí, gafas. Sí, ¿sabes? después de todo esto sí me dan. Consejitos ahí, pues... La vestimenta, no, soy sí, malongo, malongo. Bueno, yo les Mañana, ¿les parece? Dale, Hoy mi vida, día. no pasa nada. Sí. <risa> Ay, Dios mío. Cuídate mucho, mi vida. Sigan sí, con esas. Te amo. Mi ¿No? amor. Amorcito. Mi sierva <risa> ¿A dónde querías que te llevara, Camilo? A la casa. A mi casa, por favor. ¿Y cuál es? ¿Esa de qué enfrente? Sí, esa es la mía, esa es la mía. Ah. Bueno, invítalo. Bueno, sí, no, porque es que yo no puedo dejar mis ah, cosas no, ahí. sí es cierto. No, aguante, me llevan. Uh -huh. Ese no es el novio de casa. Ay, ese es el novio de sí, no, es que a... Ah, caña ya se va. No, no, voy a dejar las armas. Bueno, ¿dónde es? Aguante, no se vayan sin mí. Vámonos, corre. ¿Cómo? <ríe> se queda sin bajista. <ríe> <risa> bueno, me espero. <risa> Como una... Sí, sí, sí, sí, Ay, este no es el niño al que le fuimos al bautizo. Calvacero.